En la Facultad de Ingeniería, en Oro Verde, se desarrolló la primera Jornada de Estrategias Emprendedoras de la UNER. La actividad se enmarcó en la Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico. Bueno, la jornada de hoy responde a una necesidad que veníamos viendo desde hace tiempo en la universidad, de empezar a coordinar las, las actividades que hacemos en pos de, de desarrollar las habilidades de emprendedoras de nuestros alumnos. Bueno, en principio trabajamos algunos conceptos iniciales como para tratar de, de todos hablar el mismo idioma, digamos, entre comillas, concepto que tiene que ver con desarrollo emprendedor, con el concepto de emprendedor y eh, lo que es la innovación y, sobre todo, el desarrollo de las competencias de emprendedoras, como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que favorecen el desarrollo de emprendimientos. Eh, todo esto a través de un estilo eh, Único e ideal que es el trabajo vivencial o el trabajo del aprender haciendo, que es la forma más eficaz de trabajar las competencias emprendedoras. El objetivo de esta actividad fue capacitar y difundir el emprendedurismo dentro de la universidad y hacer un estado de situación en la región y sus perspectivas futuras. Ver de qué forma podemos en nuestro lugar, como profesor, como alumno, como asistente como como del lugar que nos toque fomentar el emprendedorismo y las habilidades emprendedoras de emprendedor a nuestros alumnos trabajamos sobre eh, actividades que ya se están realizando dentro de la universidad entre ellos el programa embrioner que acaba de, de terminar en la ciudad de Concordia que es un programa de pre incubación para, para, para emprendimientos que salió salió muy bien y que se puede replicar a, a toda la provincia y eh, terminamos con definiendo claramente bueno qué va a hacer cada uno o sea no es solamente no tengo ganas de ayudar no en algún momento no cuando volvés a tu cátedra el lunes o, o cuando te enfrentes a los alumnos o a, o a la gente con la que trabajás, cómo vas a fomentar esas capacidades y hacer un compromiso. Así que muy interesante esta, esta primera, este primer encuentro. Es el primer encuentro de un programa que esperamos sea mucho más grande y podamos llegar a mucho más, a mucho más docentes y lograr este gran sueño que es agregar más valor en la provincia y, y generar riqueza y transferir el conocimiento al, al medio, que es uno de los los grandes objetivos de, de, que tenemos en, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, desde el rectorado y, y desde cada una de las, de las facultades. En el mismo sentido, en la ciudad de Concepción del Uruguay, se realizaron las segundas jornadas del Emprendedor Tecnológico 2014, bajo el lema Innovación, Creatividad y Creación de Empresas Dinámicas. La UNED estuvo presente con el ecosistema emprendedor en la provincia del proyecto Embrioner. Estamos trabajando la, justamente la, lo que marca la, la temática que tiene que ver con el desarrollo de empresas dinámicas eh, asociadas a lo que es este, el emprendedor tecnológico, lo que se conocen hoy con empresas de, de base tecnológica ¿sí? impulsando procesos este, creativos como digamos, el puntapié inicial o, o la base este, de disparador de, este, para, para ese tipo de, de emprendimientos o empresas y este, bueno, para eso tenemos una, una ronda de, de disertantes de muy buen nivel que este, que han, han este, aportado las distintas instituciones que participan en este evento, que son este, UNER, este, Jóvenes Emprendedores Rurales del Ministerio de, de Agricultura e Industria de la Nación, eh, la Universidad de Concepción del Uruguay, y este, eh, el Centro Comercial y CODEPRO, que acompañan también a este evento. Que en Bruner es un proceso que dura tres meses, en donde agarramos ideas en estado... en, en realidad no ideas, sino emprendedores que ya están dispuestos a saltar al vacío, con tutores y mentores, hacemos, los ayudamos a que pegan ese salto que es realmente algo muy difícil porque hay muchísimo miedo, muchísima incertidumbre y, y ayuda mucho que haya una red que, que los contenga. En ese sentido, el, el proceso comienza eh, con los emprendedores volcando todas las hipótesis que tienen sobre el negocio. ¿Quiénes son los clientes? ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Cómo van a ganar plata? ¿Cuál va a ser la estrategia de marketing? Y rápidamente los forzamos y los empujamos a que vayan a validar eso con clientes. El objetivo de Embrioner es dar un sistema a los emprendedores para que aprendan cada vez más rápido y sistemáticamente. Este programa apunta a emprendedores que pueden tener alto impacto y generar mucho empleo. Y por lo general esos emprendimientos tienen atrás conocimiento. Entonces por eso es tan bueno que la universidad esté te metida porque es cómo rentabilizamos todo el conocimiento, cómo lo volcamos al medio, cómo hacemos para que eso genere trabajo, para que genere eh, proveedores, para que genere más, más riqueza para la región. Eso es lo importante de este, de este proceso, que no que, que salga de la etapa idea, que es una etapa muy linda porque estás pensando, hablas con gente, hacer, que es la etapa dura y donde realmente se, se innova, no porque una cosa es ser creativo y pensar, otra cosa es llevarla a la a la práctica y ponerlo en marcha, y eso es lo que estamos buscando desde la universidad, ¿no? crear esa red para que sea más fácil poner, poner en marcha emprendimiento.